Un depredador y una presa sui generis, Rodope placosophagus y Tricoplax adherens. En este video veremos una relación depredador-presa muy particular. Soy el Dr. Rodrigo Cuervo, trabajo en la Universidad Veracruzana y describiré brevemente lo que se observa al microscopio cuando estos organismos provenientes del arrecife Tuxpan se encuentran. Rodope placosophagus es un organismo marino que pertenece a un grupo poco conocido de moluscos, Solo hay seis especies descritas. Tienen una anatomía muy simplificada, a tal grado que alguna vez fueron descritos como platelmintos, pues tienen más apariencia de gusano plano que de molusco. El segundo es un animal aún más extraño y desconocido, y pertenece al filum placozoa, filum que agrupa a los seres de vida libre más simples del reino animal. A tal grado simples que no tienen neuronas, carácter que solo comparten con las esponjas. Los placosuarios son animales mi marinos milimétricos, planos y ciliados. Tienen forma irregular y no hay ejes corporales evidentes. No tienen órganos ni apéndices y están constituidos por sólo seis tipos de células. Se desplazan por medio de los movimientos ciliares de su epitelio inferior, mismo que desempeña funciones digestivas. Los moluscos Rodope tienen una anatomía simplificada, más parecida a la de un gusano. Esto se debe al síndrome mediofaunal y se refiere a los cambios que suceden en los organismos que habitan los pequeños espacios que hay entre la arena y sedimento, lo que favorece que simplifiquen su anatomía y reduzcan su tamaño. También adquieren formas alargadas y suelen desarrollar espículas en la epidermis. Pues bien, Rodope se alimenta de placosuarios, se acerca a ellos y con su aparato bucal especializado toma bocados y los digiere en su glándula digestiva. Son voraces y pueden comer un placosuario completo en pocos minutos y su presa, que no tiene ni siquiera neuronas, ni se entera de que se le están comiendo. Nunca hay una respuesta o intento por huir o protegerse. Sin embargo, los Rodope no siempre terminan con su presa, Suelen alimentarse, pero también dejar restos y fragmentos de placosuario, y estos fragmentos pueden regenerar y volver a convertirse en un nuevo placosuario. En este sentido, hay una relación de presa algo sui generis, pues mientras Rodope se beneficia al comer a su presa, la presa también se beneficia, multiplicándose a partir de los fragmentos del placosuario original. Un aspecto aún más interesante de esta relación presa-depredador se relaciona con la capa superior de tricoplax, donde se alojan grandes vesículas lipídicas que acumulan toxinas y venenos, a las cuales también se les llama esferas brillantes. Para visualizar mejor el proceso de alimentación de Rodope, hemos marcado de color rojo las vesículas de tricoplax. Esto se logra por medio del colorante rojo neutro. Con esta sencilla estrategia se vuelve más fácil observar cómo Rodope utiliza su boca y su faringe para tomar bocados de placo placosuario y digerirlos en su vesícula digestiva. Esto pudiera ser lo más relevante de esta interacción, pues Rodope no solo adquiere alimento de su presa, sino también, muy posiblemente, acumule las toxinas de su presa para, a su vez, volverse tóxico y eventualmente defenderse de sus potenciales depredadores. Esta cualidad de poder acumular toxinas provenientes de los alimentos es común en varios grupos de moluscos y se les denomina cleptoquímica, es decir, robarse las sustancias químicas de otro organismo para el beneficio propio.